Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo crear un formulario para tu equipo de eSports para reclutar jugadores. Es muy sencillo crear realmente un formulario. Lo único que tenéis que hacer es tener una cuenta, yo os recomiendo que uséis la cuenta en la que tengáis vuestro equipo de eSports. Más que nada porque es mejor tenerlo ahí y no tenerlo en el correo de una persona eh, que a lo mejor hoy está y mañana no. O en tu propio correo personal, pues porque a lo mejor esa información es mejor tenerla en otro correo enfocado solo al equipo. Y de hecho esto, lo primero que tenéis que hacer es, como estaréis viendo en pantalla tendréis que ir a drive y si le dais ahí tendréis la opción de crear un formulario una vez tengáis aquí creado el formulario os saldrán varias opciones ahora mismo estaréis viendo el vídeo y yo os voy a ir poniendo todo lo que es importante tener en cuenta. Aquí lo podéis hacer de una forma muy personal, como vosotros opinéis, como vosotros veáis y la información importante que vosotros necesitéis según el tipo de juego, según el tipo de perfil. Pero las cosas importantes que yo recomiendo poner en este formulario es obviamente que pongan el nombre y su nickname, que pongan sus redes sociales, un correo electrónico para contactarles, su edad, su país... El juego en el que compiten y su rol en el juego Una vez habéis hecho esto Lo siguiente ya es más personal Yo recomiendo que hagáis un apartado Donde dejéis que se explayen ellos Otro apartado donde especifiquen su setup Ya sea su PC, su monitor, su ratón, su teclado Ya que esto servirá para saber en qué condiciones parte este jugador en cuanto a su setup y así sabréis por ejemplo si tenéis presupuesto para comprarle si se une a vuestro equipo porque es un jugador interesante comprarle ya sea un teclado ya sea un ratón pues ya sabéis esta información que os puede ser útil ya no solo para que entre sino para darle lo que él necesite también es importante que recalque qué tanta experiencia tiene en el juego o en, el, en la competición por ejemplo poner una casilla que sea Vale, pues no tengo experiencia Tengo un poco de experiencia Tengo muchísima experiencia Y según esto, vosotros podréis ver los perfiles que os vayan entrando Y si, por ejemplo, estáis buscando un roster súper nuevo Pues la gente que tenga poca experiencia o nula experiencia os servirá O si estáis buscando jugadores ya más experimentados, pues los que marquen la casilla de que tienen mucha experiencia os servirán para lo que estáis buscando Pensad que este tipo de formularios no es para conseguir directamente tu roster Es decir, la gente que va a rellenar este formulario no es porque este, este, este lo elijo y ya entran a mí No, este formulario es para saber qué tipo de jugadores están interesados en entrar al equipo Y según lo que veáis Vais a hacer luego tryouts, ya sea con el coach o ya sea con el director deportivo o quien esté llevando esa faceta Tryouts en los que iréis cogiendo perfiles y diréis vale, este tiene este rol este tiene este rol, este tiene este rol, este tiene este rol. Vamos a hacer un tryout con eso, a ver qué tal funcionan. No funcionan, vale. Cambiamos este y cogemos el otro. ¿Funciona mejor? Guay, vale. A ver si probamos quitando este y quitando el otro. ¿Funciona mejor? ¿Funcionan peor? Esa es la gracia de este tipo de formularios: que no es para directamente encontrar un roster, sino para encontrar perfiles, gente interesada en entrar al equipo de diferentes ramas y que vosotros podáis obtener información de estas personas, de estos jugadores, para luego vosotros hacer tryouts con estos perfiles. Y al final buscar el roster, el equipo que mejor adecuado vaya para lo que estáis buscando en el equipo Yo os recomiendo que copiéis todo lo que estáis viendo en el vídeo Ese sería un formulario bastante completo Pero sobre todo pone todo aquello que vosotros creáis importante como información que os sirva para vosotros Es decir, preguntadle al coach o si eres coach, tú piensa todo lo que tú necesitas para tu equipo Vale, necesito saber esta información de esta persona Saber eh, si esta persona juega en teclado ratón Si juega en mando Saber si esta persona tiene estos horarios Saber si esta persona se va a dormir a tal Saber si esta persona, yo que sé, tiene una dieta X O hace ejercicio O lo que sea O entrena a tal todo eso es importante saberlo. Así que copiad un poco lo que yo he puesto aquí en el vídeo. Porque yo creo que es el formulario más fácil. Incluso si queréis os voy a dejar en la descripción. Aparte de un sorteo para tú que por por de una línea gráfica. Os voy a dejar en la descripción el propio formulario que estáis viendo en este vídeo. Para así copiarlo y tenerlo vosotros mismos. Y hasta aquí el vídeo. Recordad suscribiros, dejad like, compartirlo con alguna persona que le pueda ser útil. Ya que este canal estamos en crecimiento. Y si lo compartes llegaremos a ser muchas más personas